Como decíamos, el proceso de formación y aprendizaje del habla involucra tres partes. El aparato fonador, el sistema auditivo y el cerebro. Cada vez que decimos transmitir un mensaje mediante el habla, se pone en marcha un complejo sistema que comienza por convertir los pensamientos en un mensaje. Este es un proceso que tiene lugar en distintas zonas del cerebro, de forma deslocalizada. En este curso no vamos a analizar cada una de estas zonas, pero quizá te resulte interesante saber que cuando se producen errores en este proceso, estos tienen una forma muy característica de reflejarse en función de dónde se produjo, reflejándose en unos aspectos u otros del habla. Esto permite a los especialistas clínicos identificar los distintos trastornos del lenguaje, así como determinados problemas neurológicos. Pero dejemos esto para los médicos y consideremos ahora cómo se forman los sonidos. Una vez que tenemos el mensaje, toca producir cada uno de los sonidos que lo formen. Para ello disponemos del aparato fonador, que incluye las cuerdas vocales, la parte alta de la garganta la cavidad vocal, la nasal y la boca. Anteriormente ya hemos descrito el conocido proceso de formación del sonido. Sin embargo, lo verdaderamente importante es comprender que es el sistema motor del cerebro el que controla la posición de cada uno de los elementos del aparato fonador y con ello el sonido que se produce. Pero ¿dónde está la información dentro del sonido? Y lo que es más importante, ¿qué tipo de información podemos encontrar? Para responder a la primera pregunta vamos a repasar lo que sabemos. De la gráfica anterior, puedes ver la forma que tiene una grabación de la voz humana. La llamada forma de onda es literalmente la forma que tiene la onda de presión, que recoge el micrófono, y que varía a lo largo del tiempo, correspondiéndose con los distintos sonidos. Sin embargo, seguramente a simple vista no puedes decirme qué dice ahí. Para poder llegar a esto, es necesario considerar además cómo varía la frecuencia de la señal. Para eso podemos mirar la gráfica de la parte superior donde presentamos en vertical el contenido frecuencial, mientras lo hacemos coincidir en el eje temporal. Como ves, las zonas oscuras cambian a lo largo del tiempo. Esto codifica el mensaje que puedes leer. Francia, Suiza y Hungría ya hicieron causa común. Bueno, puede que sin un poco de entrenamiento te resulte difícil, pero créeme que se puede. Pero vamos un poco más en detalle sobre la forma de onda de un determinado sonido y veamos qué información esconde. La compleja señal que ves detrás corresponde a un fragmento de la vocal A, que hemos filtrado para mayor simplicidad. Como puedes ver, la señal se repite en fragmentos de amplitud, duración, más o menos estables. Estas dos medidas, la amplitud de la forma de onda y la duración de los periodos de repetición, pueden ser característicos de los sonidos en algunas lenguas como el chino-cantonés, pero no tanto en las lenguas europeas. En cambio, sí son característicos del discurso, del estado de ánimo y del propio locutor. En particular, los ciclos de repetición que observas son el resultado de la vibración de las cuerdas vocales. y Este es un proceso que depende, entre otras cosas, del grosor de tus cuerdas vocales, de su elasticidad, del nivel de determinadas hormonas, así como de procesos neurológicos más complejos que se ven afectados por otras cosas como tu propio estado nervioso. ¿Nunca has oído hablar de hacer un gallo cuando estás alterado? Estos no son sino situaciones puntuales en las que los ciclos se acortan repentinamente, produciendo un sonido mucho más agudo o de una frecuencia más alta. De esta forma podemos detectar un cambio en el estado de ánimo cuando aparecen cambios en el nivel frecuencial, el denominado pitch. Pero no creas que este es solo un proceso inconsciente. En realidad los estudios demuestran que no solo puedes modificar tu pitch, sino que aprendiendo a variarlo de forma conveniente, también transmites información. Por ejemplo, cuando queremos centrar la atención, podemos empezar con un salto a un nivel más agudo, y luego relajar. Seguramente te has dado cuenta, pero los buenos profesores lo hacen cuando quieren centrar tu atención. Y sus alumnos, sin saberlo, atienden. Imagina las posibilidades cuando estás en una reunión. Sin saberlo, de forma involuntaria, la gente desarrollará una mayor atención. Y tú, tratando de hacer chistes durante años y años. Bueno, esa también es una buena estrategia, pero tendremos que dejarlo para más adelante o para un curso casi más extenso. Lo interesante del caso es que no precisamos de herramientas sofisticadas para ver los sonidos, nos basta con escucharlos a través del sistema auditivo, que sorprendentemente es capaz de hacer un análisis tiempo-frecuencia muy similar al que has visto. Si desarrolláramos la membrana basilar como en la imagen, veríamos que dentro del caracol se produce un análisis frecuencial, y cuando la membrana vibra en distintos puntos, se detectan distintas frecuencias correspondientes a los distintos sonidos. Esta información se traslada al cerebro a través del sistema nervioso y allí se interpretarán dentro de un proceso jerárquico multinivel que nos lleva desde la identificación de los sonidos a la reconstrucción del propio mensaje. Precisamente hablando de la identificación de los sonidos, en este proceso tiene lugar uno de los efectos más interesantes, el llamado Efecto McGurk. En este se combinan dos modalidades de comunicación, el habla y la vista que demuestran estar totalmente desacopladas en los niveles cognitivos más básicos, pero que llegan a entrelazarse de forma que ante un desajuste entre el sonido que se escucha y el movimiento de las facciones de la cara, llega a producir un sonido diferente ante la imposibilidad de acoplar ambas realidades. Aunque no lo creas, esto que te cuento del pitch no es algo extraño o abstracto. A decir verdad, el pitch es algo complejo, pero podemos medirlo y utilizando las herramientas apropiadas, practicar, y aprender a modularlo. Vamos a aprender a medirlo utilizando el software libre Pratt. Esta herramienta fue desarrollada en la década de los 90 y sigue siendo de uso común entre los especialistas clínicos y los lingüistas. Para empezar solo tienes que descargar la aplicación del enlace que se indica en la página. Es una aplicación segura, multiplataforma, de bajo consumo de recursos y no requiere ni instalación. Cuando la hayas descargado, descomprime el fichero y haz doble clic sobre el ejecutable Pratt. Al abrir el programa sigue los pasos que te indico en la transparencia. Ve al menú Abrir y en la opción Leer de archivo busca el archivo que quieres analizar. En la web del curso puedes encontrar un fichero de ejemplo que es el mismo que aquí ves. Cuando lo tengas, pulsa en Ver y editar, View and edit, y obtendrás un gráfico como el que ves. Aquí puedes ver la forma de onda y el espectrograma, como los que ya te mostré antes. Pero además, sobre este último tienes la curva en azul que te da la evolución del pitch en este caso se produce el efecto de elevación del pitch al principio sé que antes te estaba comentando si además escuchas la grabación verás que está en inglés pero quizás puedas probar a grabarte a ti mismo diciendo esa misma frase el espectro seguramente será similar pero el pitch eso seguramente no como ves en realidad hay muchas fuentes de información en los sonidos muchas más de las que puede parecer en un principio.